como no? que, que. <ríe> Me quitaron el nombre. ¿Cuántas áreas Ah. Pa <tose> <tose> Uy, ¿qué pasó? A ¿Dónde? ¿Dónde la... Un clásico. Sí, ya de... no reportó. El cuarto de la muerte. Eh, eh, cañas, ¿no? Pues yo puedo asegurar que Cañas no es porque yo estaba haciendo lo de los escudos y estuve ahí un rato solo y Cañas tenía para matarme. Pero Por no, cierto, pues. yo también doy fe del morado porque estaba haciendo la tarea de los de la descarga de datos y, pues, sí subió. Yo estaba ahí a un lado, yo estaba ahí a un lado, fui después de que Cañas terminó. Pero a ver, o sea, yo, fui, yo vi que guarda. Cañas entró a administración porque yo estaba ahí. Y salió y, se, y yo salí detrás de usted y se cogió para arriba. Y ahí siento que reportó que lo vio en... En, en electricidad... Para arriba. Mm, vaya, uh, vaya. Sí, sí, él cogió abajo porque yo lo vi. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, no, sí, sí, el naranja cogió para abajo. Sí, sí. No, Creo que me vio botando sí, la basura. contó para ¿Quién es el marihuano? ¿Quién es el marihuana? Ahí, oye, como así? No, no, sé quién, él. no sé quién que, es el... ¿Qué marihuana? No sé quién es el... Bueno, no se mueran, banda. No, pues no, gracias. Con <ríe> uh, José... uh, no, ese. No no, no. ¿sí? sí. No, es el Derek que estuvo todo el tiempo, ya no puedo hablar. No mames, güey. Vaya, vaya, vaya, vaya, güey. Uy, vaya. Es... Parse, ¿quién era el primero que iba delante de nosotros? Roca. No, pero el primero, el que primero que se fue. Impostor. No, él venía atrás de nosotros. No, pero el sí, coño, atrás coño atrás de, de nosotros era el no, no, sí. sí. fue el no. Yo digo que es impostor, saquemos impostor. No, no, yo... Pero, parse, ¿sabes lo que digo, nos cuesta eso? Yo digo que no a ser porque estuve chingo de tiempo solo con él, güey, y me hubiera matado bien sabroso. Güey. A mí se me, de hecho, el que menos he visto eres esa team. Güey, bueno, yo ya vamos. terminé mis tareas, güey. ¿Quién falta por tareas? Yo también a... Yo también. Yo también. A mí todavía me falta, a mí todavía me falta. A mí me, bueno, en electricidad. Ah, pues vamos. Parce es cañas, va a la madre. <ríe> ¿Y por qué me botas? Me falta una menos más. Así que termina la rápido. Vamos con Raoka. ¡Bien! ¡Maldito! ¡Perro! Llegó mi hermana a decirme que escuché que mataste y yo... ¡Uy! ¡Peligroso! ¡Bien, no, no, Póngase como los teletubbies <risas> Pues sabes lo que costó entrar en esta partida, ¿no? <risas> ah, pues no puede El resto sí ¿Quién falta? La caña... Ya. La cacho La <risa> uno. Por el roca <risa> que canción que no molestaran a nadie. Buena suerte. Ya le había sospechado, él es un chingo. Acabo de ver, wey, a ti que iba que matar, wey, el impostor. No mames, wey. Tú el descaro, meterse en la trampilla, güey. No, el wey que no me alcanzaba ver, se estaba ya metiendo la puta. Ya está, simple. Digo que otra vez votamos al morado. Errado, canal, par de Rado, cabo la madre errado No, no, no, errado. No, no cerrado, errado, cerrado. Miren, que, si no, eh, si no es el, si no es el eh, morado, morado si no, votados por Rado en la, si próxima. Y sí. en la no, próxima. No, primero, primero, primero no. Primero, primero, primero votemos al morado. Primero al morado, decidamos. Primero no, al morado, no, prim primero al azul, primero. No, al morado. Yo voy a votar al morado. yo no quiero no, no, generar. Conflicto es de morado, Ravoca, morado, morado, no, La boca, por favor Es lo... Eh, wey, es que te es que ni que ha he dicho dónde encontró el cuerpo, ni nada, ¿sí, güey? Yo creo lo No, no, F por si no es, es No, no, sí, oh, sí, no, sí es valente que ¡Ay, no me ¡Ay, es que yo. ¡Ay, que me dio ¡El papayazo! ¡Llegué,